¿Qué tal? Buenos días. En el programa sale que viene Santiago Satrustegui, Como podéis comprobar, no soy Santiago. ¿Eh? Pero bueno, excusa a su su falta de asistencia, pues porque tenía un tema laboral de trabajo y no, no podía venir. Pues vamos a comenzar con. Esto es un tema sobre el que se lleva debatiendo mucho tiempo, ¿no? Sobre como qué aporta la tecnología o el Big Data, qué aporta al asesoramiento. Siempre ha habido mucho debate, al igual que yo no sé, cuando hablamos de la gestión pasiva, activa, pues sí hay gente que defiende unas cosas, otras, y al final yo creo que siempre se llega como a un punto medio. ¿no? Y bueno, aquí tenemos a tres primeras figuras del mundo del, del asesoramiento combinado con, con tecnología, ¿no? Eh, a mí me gustaría empezar por ir haciéndonos alguna pregunta eh, uno a uno y luego ya si queréis, bueno, podéis interrumpir, podéis eh, decir lo que queráis. Me gustaría preguntar a Nuria, que la tengo aquí a mi lado, eh, sobre la tecnología. Mmm, eh, que, eh, si piensas que la tecnología ayuda a eliminar barreras, Ayuda a democratizar el sector, ayuda a hacer más accesible el asesoramiento. Bueno, eh, buenos días, muchas gracias antes que nada por, por la invitación a este evento. Eh, desde My Investor estamos súper orgullosos de, de, de dar apoyo a la asociación y también de poder compartir nuestra experiencia ¿no? en, en el ámbito... De, de las inversiones de forma digital. No sé, todos nos debéis conocer, ¿no? En MyInvestor lo que hacemos básicamente o, o aspiramos a hacer es democratizar la inversión a través justamente de tecnología. Eh, cualquier persona puede gestionar sus ahorros eh, a, a, a, a través de su, de su móvil. Esto, como sabéis, es un proyecto que empezó dentro de AmBank, que es una empresa especializada, un banco especializado en banca privada, y en esos inicios había un poco de miedo de cómo la tecnología iba a robar mercado ¿no? a los banqueros, asesores tradicionales. Lo que hemos visto en estos tres, prácticamente cuatro años de experiencia es que son dos mundos que conviven perfectamente. Desde MyInvestor, gracias a la tecnología, en tan solo cinco minutos y con un móvil podemos dar de alta una, una cuenta bancaria, un IBAN, eh, completamente funcional y cumpliendo todas las normativas de, de prevención de blanqueo de capitales. A partir de aquí abrimos ¿no? nuestra plataforma de fondos de inversión que también a través con tan solo un par de clics pues pueden contratarlo y toda la documentación firmas, etcétera. Esto, todo el papeleo eh, se hace de forma automática y luego también, gracias a la tecnología, fuimos capaces de lanzar eh, un robo-advisor, ¿no? básicamente de carteras. Al final, para, para no aburrir a los que están aquí, ¿no? somos capaces de, con un equipo de una persona prácticamente en el back office, gestionar a día de hoy eh, prácticamente 20.000 20 carteras gestionadas que se, se autorrebalancean de una forma eficiente. Entonces, básicamente, la tecnología, pienso que en el asociamiento eh, es buena, que da velocidad, escalabilidad también eh, y objetividad. ¿no? Eh, evita también bastantes problemas. Dicho esto, la tecnología pura sola consideramos que, que no puede existir, que siempre o aún necesita no, de esa, de esa guía humana. De sí. capital humano, ¿no? Sí. Y hablando de Robadoisor, me gustaría preguntar a Borja Durán si cree que, el, que cuando hay un RoboAdvisor las decisiones las toma una máquina. Gracias eh, <risa> a Seafi por invitarme aquí también y Carlos por eh, dirigir esta mesa. Realmente, no lo sé, yo no conozco ningún robot advisor del mundo. Si alguien lo tiene, que estaría encantado de verlo, pero que la máquina tome las decisiones. Vamos, eh, el advisor. Eh, lo que tiene es que tiene la tecnología y las capacidades internas suficientes para que todos los procesos manuales, eh, operativos, repetitivos, se hagan de una manera eficiente. Eh, nosotros las tomadas de decisiones las hacemos en un comité de inversiones, eh, en las distintas empresas que tenemos el grupo, las hacemos a la vez, y son las mismas. Sí, porque hay veces que la gente piensa eso, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay una combinación de, de, en el asesoramiento de la máquina y del hombre...? No, o sea, Para entenderlo un poco, yo creo que cualquier cliente cuando habla con su entidad de 40 llamadas que hace o tiene interacción con su asesor, 38 son para pedirle saldo, volumen, plusvalías y tal. Creo que es de enorme valor que el cliente tenga el acceso de su móvil o de su tableta, esa información en tiempo real y solo te llame o tenga contacto contigo cuando le de verdad necesite valor añadido. Para temas operativos no tiene ningún sentido. Entonces, por supuesto, la tecnología es fundamental. Hoy hablamos un poco de roboadvisors, de gestores automatizados, etcétera, de fintechs, tech. Creo que esta conversación, este foro o esta mesa, dentro de tres, cinco años, es que o tienes eso o estás muerto. Entonces, o sea, no es que es el futuro. Es que si no lo tienes, nunca va a ser eficiente, nunca vas a poder ser escalable. Entonces, absolutamente, eh, hoy es un poco novedoso porque se suele hacer muchas cosas de manera manual, pero es que si no las, si no las haces de otra manera no vas a existir. Sí, es más presente que futuro. Ya, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y para hablando de hombres y máquinas, ¿eh? para Fernando, me gustaría preguntarle dónde crees que está el equilibrio, que tiene que predominar. Eh, buenos días. El equilibrio está en el hombre sobre la máquina, yo no tengo ninguna duda. Aquí la máquina no ha venido a sustituir a ningún hombre. No hay, no hay ninguna máquina, las máquinas las hacen los hombres. No hay ninguna máquina que haga otra máquina. Detrás de una máquina hay, hay, hay una parametrización que viene de las personas. Las máquinas están para eficientar procesos y para hacer más escalables los procesos. Y en nuestra, en nuestra área yo creo que tiene una doble vertiente, una muy importante para, los, para la industria, que es eh, la escalabilidad. Sin ella la, las entidades no van a sobrevivir, pero también tiene una vertiente enormemente positiva para el cliente, que es la personalización. Esa personalización viene de una conversación de un hombre con un hombre. Lo que tenemos que pensar es que esa, esa, ese hombre que dirige la máquina a lo mejor tiene que tener unos perfiles o unas habilidades diferentes que el que tenía hace 10 años o cinco años. La persona tiene que saber hablar con las máquinas. Por eso estos perfiles de, de científicos de datos y de ingenieros son enormemente importantes y demandados a día de hoy. Porque hay que saber traducir lo que el cliente quiere para que la máquina lo haga. Pero la máquina siempre va a estar al servicio del, del, del hombre, no tengo ninguna duda. Pero el que no se apoya en la máquina, su negocio, evidentemente, ni el cliente estará contento ni él tendrá un negocio viable. Muchas gracias. Eh, para Nuria, me gustaría cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de, de Big Data. ¿Eh? Vamos a pasar del asesoramiento al Big Data. ¿Cómo, cómo usáis el Big Data para... Clasificar clientes, para acceder a ellos, ¿para qué usáis el Big Data? Bueno, el tema de Big Data es muy amplio, ¿no? pero nosotros poco a poco lo vamos incorporando en nuestro día a día. De hecho, la ventaja de ser un neobanco es que nos permite montar los sistemas de forma que podamos en algún día explotarlos de forma eficiente. Hablando de Big Data, necesitas muchísima información que a día de hoy, pues con los clientes actuales nuestros, igual no tenemos suficiente de tamaño y por eso lo que hemos hecho, viendo ¿no? todo el potencial que ofrecen estas tecnologías que cada vez son más baratas, hemos hecho un acuerdo con, con el MIT, con un equipo de expertos, que es, con, el, con ellos estamos desarrollando, a, gracias a herramientas de inteligencia artificial y, y Big Data, estamos viendo de qué forma podemos crear unos fondos eh, de inversión, de gestión activa, que gracias a la inteligencia artificial y al Big Data sean capaces de batir al mercado. Eso que está muy de moda y que, ¿no? que casi todo el mundo habla, a ver cómo se puede hacer. Bueno, aquí sí que habría una máquina programada por humanos, pero realmente una máquina intentando ver de qué forma eh, eh, es capaz pues, de anticipar movimientos del mercado. Todo esto, nosotros in-house no tenemos el conocimiento para hacerlo y, y bueno, hemos sido honestos y hemos hecho este partnership pues, que lo vamos a hacer con, con un tercero. Dicho esto, sí que utilizamos la, te la tecnología cada vez más en nuestro día a día, ¿no? O sea, nosotros, eh, como sabéis, tenemos una plataforma de fondos de inversión y somos capaces de ver, pues, qué tipo de fondos están buscando nuestros clientes, dónde invierten y somos capaces de segmentar por tipologías o por intereses y de forma automática, pues, mandarles recomendaciones, ¿no? Un poco como el Netflix de las inversiones o colocaría un asesor tradicional, ¿no? Eh, que le decía, mira. Te escucho, ¿no? hablo contigo, veo que te gusta la inmobiliaria, tira por aquí y por allí. Nosotros lo que intentamos hacerlo es tenerlo eh, automatizado y escalable. Evidentemente, cada, somos pequeñitos y aún la tenemos. Eh, el, hay, hay una parte humana importante, pero nuestro objetivo es eh, ser capaces pues, de automatizar al máximo pues, para nuestros recursos, nuestros recursos humanos, dedicarlos a, a otras tareas de, de alto valor. A veces da un poquito de miedo, ¿verdad?, el Big Data cuando hablamos de como lo que nos observan, ¿no? Y, y bueno, ahora decías que usáis, eh, a veces, claro, las tendencias, lo que va buscando el cliente. Y me estaba acordando de un dato que veía el otro día que era que las mayores salidas de dinero del S&P 500, históricamente, se producen cuando el mercado cae, ¿no? Igual Big Data ayuda a esa aceleración. Es un poquito peligroso, ¿no? Al final, la tecnología, como decís, si no la domina el hombre, te domina ya a ti, ¿no? Y a Baroja me gustaría preguntarle qué supone eh, en una organización financiera, además comentabas ahora que, que esto ha cambiado ya, ¿no? ¿Qué reto supone adaptarse en una, un asesoramiento estándar, una organización que no tenga estas tecnologías? ¿Qué reto supone ir hacia ese tipo de asesoramiento? Sí, quizás cuando la gente piensa que va a digitalizar su empresa, piensa en máquinas. Yo creo que cuando uno... Eh, va a digitalizar una empresa, lo que tiene que pensar es en personas. Eh, nosotros hace años, eh, todo el comité de dirección de nuestro grupo empresarial fue sustituido por gente que venía de empresas eh, tecnológicas. Eh, o sea, yo creo que cualquier acción, proceso que hagas en tu vida, más de una vez lo tienes que digitalizar. Entonces, eh, no es un tema de máquinas, es un tema de personas. Las máquinas se pasan de moda, pero el, el conocimiento tiene que vivir. Entonces, es un tema cultural, cultural de la organización, cultural de, de estar enfocados en el servicio, pero de hacerlo de manera que la usabilidad del cliente, el customer experience, la relación con los equipos, sea todo digital para poder ser eh, más eficiente, eh, dar una mayor satisfacción a los clientes y poder escalar el negocio y, sobre todo, meterle capas de innovación continua en función de lo que percibes que son necesidades de los clientes. Eh, Antiguamente tenías una necesidad y tardabas tres años en implementarlo. Ahora tienes una necesidad y en un mes lo tienes operativo. En casi todos los casos. Entonces, claramente, cambia radicalmente la mentalidad de las personas. Al final se incorporan a organizaciones financieras mucha gente que no tiene ningún conocimiento financiero, ¿no? Sí, sí. Y además nos viene muy bien porque piensan de manera muy distinta a nosotros, que somos un poco cabezones, y nos ayuda a pensar out de box. Y, y a cambiar los procesos y la forma de entender la organización de manera radical. Te abren la mente. A base de martillazos. Además, no, bien. Normalmente es gente <risas> joven, claro. <Sí. risas> Te desatascan, ¿no? Y, Fernando, eh, la inteligencia artificial, el Big Data, todo esto, ¿qué valor aporta, crees, al inversor, al cliente final? Al final? ¿Qué, ¿Qué le aporta? ¿En qué mejora? creo lo he comentado antes, la personalización. que Aquí yo creo que el gran reto que tenemos y a la vez la gran oportunidad que, que tiene la empresa de asesoramiento independiente frente al gran eh, banco eh, es la capacidad de dar un servicio personalizado. Que sea personalizado, que el cliente lo, lo perciba como personalizado pero que, la, pero que a la empresa le salga rentable y escalable. Sin tecnología es imposible dar ese servicio personalizado. Yo siempre digo que cada cada inversor es único y cada cartera tiene que ser única y vamos años luchando contra esto de las carteras modelo y que en toda esta sala haya solo tres perfiles, conservador, moderado y dinámico y todos que tenemos que tenemos en estos perfiles. No, yo puedo estar en los otros perfiles o mañana quiero cambiar o puedo eh, tener preferencias éticas o regionales para que mi cartera sea única, la única manera que tengo de percibir ese servicio y sentirme único en mi cartera es cuando aquel que me lo da tiene la, la, la tecnología que lo permite. Si no, acabas en la cartera modelo. ¿vale? Que es, eh, como digo, eh, algo que para mí está en el presente, eh, pero debería estar cada vez más en el pasado. ¿no? Vamos, que la, la personalización no quiere decir que se haga de una manera artesanal. ¿no? Sino, es imposible la personalización artesanal. Claro, es imposible. A veces ¿sabes? que la gente piensa que la personalización es tener cada uno una cosa diferente yo creo que no es eso, ¿no? Sí, quería, Carlos, añadir. Eh, bueno, nosotros como empresa llevamos 21 años y en nuestros 21 años no hay una cartera modelo. Todos los clientes tienen una cartera distinta. En Filetic también, por supuesto. Y eso es la manera de prestar el servicio y todo eso es digital eh, y adecuado a las necesidades de cada caso. Eh, yo creo que mi impresión después de tantos años haciéndolo que el, el modelo cartera modelo valga la redundancia lo veo muy muy muy, muy del pasado y como decía Fernando que estoy completamente de acuerdo eh, esa personalización tiene que ser escalable y tiene que ser medible y tiene que ser eh, que aporte valor continuamente y creo por cierto que todo lo que es inteligencia artificial eh, por lo menos nosotros lo usamos en o sea, al principio hay un, un customer, eh, por decirlo así, una respuesta al cliente cuando el cliente te se aproxima para pedirte información. Yo creo que el food, eso es un, una cosa muy reactiva. Lo que tenemos que trabajar es en adelantarnos a las necesidades de los clientes antes incluso que el cliente sepa que, se, que te lo va a pedir. ¿Vale? y yo creo que con la inteligencia artificial viendo los patrones de uso los patrones de comportamiento viendo cuántas veces entra si los mercados suben o bajan qué tipo de actuaciones eh, tenemos eh, Big Data que nos permite saber dónde pincha cada cliente cada vez que entra en la web y eso lo recogemos en datos pues claro, te da una información de una calidad que te permite adelantarte a las inquietudes generalizadas y específicas de cada cliente y ¿Crees, ¿crees que puedes sustituir totalmente al asesor personal, no, ¿se puede sustituir o, no. en un momento dado, cuando el mercado cae, tiene que venir el asesor a decirle no te salgas? No, ¿O se lo dice el robot advisor. No, no. O sea, por ejemplo, en estos días que ha habido correcciones en los mercados, sobre todo las últimas semanas que han sido un poquito más dramáticas que en el resto del año... Eh, pues tú puedes ver el patrón de uso del cliente, puedes ver si entra más, dónde pincha, qué está mirando y le puedes hacer un delivery del mensaje en el momento puntual o una formación o un vídeo justo en el momento que lo necesita. Eh, que si lo tuvies que hacer a nivel personal no podrías. Entonces puedes mezclar el servicio personalizado que a la gente le gusta que le escuches y, que, y, y interactuar contigo, pero justo le das las píldoras de, de contenido en los momentos fundamentales. O si ves pues que está mirando, o sea, tenemos muchos datos y, o sea, está, lo tenemos nosotros y lo tenemos todos, ¿no? Que entra el cliente, qué es lo que mira, qué es lo que cuestiona, que si entra en el bloque es lo que está mirando. O sea, tienes muchísima información que te permite de manera automática mandar píldoras, vídeos, contenidos, una llamada para atender esas necesidades, ¿no? Y el cliente agradece porque se siente, oye, tengo toda la ventaja de las herramientas digitales, pero tengo todo el servicio personalizado, Qué casualidad que justo me llaman cuando estoy pensando en esto. Te están observando. <risas> Saben lo que haces, ¿no? Eh, Nuria, los Robadoisor eh, eh, usáis algoritmos ¿no? para hacer lo que estamos comentando, ¿no? Y un algoritmo, claro, es algo muy muy complejo, ¿no? Háblanos un poco... Bueno, sí, básicamente lo que hacemos es... Eh, en nuestro caso, nuestras carteras son indexadas. Entonces, básicamente no. es lo que creamos es un algoritmo pues, para cuando se producen eh, desajustes en esa cartera pues, que los rebalanceos sean, sean automáticos. Y como decía antes, pues, evitas errores, subjetividades. ¿no? Y, y puedo estar de acuerdo o no entre que las carteras robotizadas es, eh, son un producto adecuado o no. Sí que creo que hay muchos tipos de inversores. Hay inversores que saben invertir, otros que se quieren dejar asesorar, otros que no, otros que prefieran que, que lo haga un tercero. ¿no? Entonces, en nuestro caso, el Robot advisor lo que te permite de buenas a primeras es salir con unos costes eh, operativos muy, muy bajos. ¿no? En nuestro caso, la gestión es tan baja como 0,15. O sea, ahí ya eh, todo, todo, todo, todo el porcentaje de gestión que tiene que batir una, un asesoramiento de alto valor pues ya no lo no tiene. ¿no? Y, y te permite o te da la tranquilidad pues que, que, que va a estar indexado a mercado. Entonces, a, ahí hay inversores pues, que, que confían en que a largo plazo ¿no? los, los mercados mercados van a, van, a van a ir bien y de hecho históricamente eh, así ha pasado. Así que, bueno, como de, decían, ¿no? mejor eh, comprarte todo el pajar que no ir a buscar la aguja. Bueno, hay teorías ¿no? de inversión para todo, pero, pero sí, pensamos que el RoboAdvisor es, es una solución efectiva para un tipo de clientes y para muchos otros que igual son, son activos o incluso asesorados, eh, puede ser un buen complemento. ¿no? O sea, meter todas ¿no? las manzanas en un solo cesto eh, es desaconsejable en cualquier teoría de inversión. ¿no? O sea, al final es una herramienta más que gracias a la tecnología se puede hacer de forma eficiente y, y con un coste muy, muy bueno. También eh, nos permite democratizar lo que hablábamos antes de la inversión. En nuestras carteras eh, indexadas puede cualquier persona, desde decir, 150 euros puede invertir y eso pues, permite que un segmento de jóvenes inversores que igual no han tenido la capacidad pues, de, de tener unos, unos grandes ahorros puedan, puedan sin miedo a perder grandes fortunas empezar a, a trabajar con nosotros ya sea en el Robot advisor o, o en nuestro mercado de fondos de inversión que también desde un euro pueden, pueden, pueden probar de invertir hacer ese ahorro sistemático, ¿no? Sí. Es... Sí, sí, bueno, luego tenemos no las aportaciones periódicas, ¿no? Que, claro. que hablábamos de las caídas y, y cómo y cómo gestionarlos, pues una, algo que recomendamos nosotros es pues que ir programando un ahorro periódico en una cartera indexada, pues sobre todo para los niños pequeños, ¿no? O sea, sin tener que preocuparte mucho, dedicarle mucho tiempo, pues a largo plazo seguramente será una buena decisión de inversión. Y lo más interesante tener muchos clientes pequeños que van ahorrando que tener clientes grandes grandes que se gastan su dinero bueno, para las empresas, así. se crece más así. bueno no sé. En volumen sí, en rentabilidad sí, es que no, no lo no. sé, pero en volumen está claro que sí. En fin. Eh, bueno, y Fernando, tú, tú sobre porque eh, las carteras modelo que comentaba Borja ¿opinas también que hay que basarse en una cartera modelo y personalizarla o crees que es posible con, un, con tecnología solo hacer carteras totalmente diferentes? No es que sea posible, es que existe ya, Como comentaba Borja, sí que existe un robot advisor donde el 100% del asset management está digitalizado. Lo tenemos en UK y se lanzó hace 4 o 5 años. y he recibido unos cuantos premios eh, precisamente por la capacidad de personalización. El cliente puede elegir desde su cartera modelo, porque es un autopilot, ¿no? hasta la reactividad que quiere en su cartera para ciertos sectores. Quiero ser más estratégico en acciones de tecnología, más táctico en, en renta fija Estados Unidos. Lo decide el cliente y si no quiere decidirlo, está el asesor para ayudarlo a decidir o la máquina. Toda esa, toda esa escala infinita de grises está puesta ahí y demuestra en ese caso concreto en UK, lo yo tengo una compañía que a lo mejor es un poquito extrema en ese sentido. No tenemos comités de inversión, no hay nadie que sepa de finanzas, son todo eh, ingenieros y gente. Siempre, yo siempre digo que ETS es una eh, tech-fin y no una fintech, es una compañía de tecnología que se dedica a las finanzas. ¿vale? Porque siempre hemos primado la tecnología eh, con cierto conocimiento financiero y llevamos muchos años demostrando que se puede gestionar sin gestor, eh, no para el retail, quizá para esta. nuestro cliente es 100% institucional, eh, pero ese valor que se ha, que hemos dado tradicionalmente al institucional es el que tiene que llegar ya al cliente final, porque ahora es posible. Hace 10 años o 20 años era imposible. A día de hoy con la tecnología puedes llegar a ese grado de personalización y de, y de trato que te permite gestionar carteras pues de 50 euros si quieres, no de 50, no de 50 millones. ¿no? Eh, lo que nunca vas a digitalizar es el trato con el cliente. Creo que las robotvisors son buenos en el high tech, ¿vale? pero el high touch siempre va a estar ahí. Siempre vas a tener que tratar con el cliente y eso nunca lo va a quitar una máquina. Entonces hay parte de tu negocio que mejor que no lo digitalices. Y hay otra parte que digitalízalo sí o sí. Pero esa es la combinación de las. De las, de las bueno, y el, y, el, y el arte de la supervivencia de compañías pequeñas como las nuestras dentro de un sector donde, especialmente en España, nadie nos ayuda y nadie nos va a ayudar. Por eso creo que todos los que estamos aquí somos bastante supervivientes y en, ese, en ese sentido. Eh, o, o, o te acoges a, a tus, o haces que la tecnología sea tu amiga. De tu modelo de negocio, o realmente estás enormemente amenazado porque, como digo, nadie nadie nos va a ayudar. ¿no? Y esto, Borja, visto desde el punto de vista del cliente, porque estamos hablando también que nos aporta cómo facilita el asesoramiento desde el punto de vista de la empresa. ¿no? ¿Qué gana el cliente con todo esto? ¿Qué... Dos preguntas te voy a hacer. ¿Qué gana el cliente y si crees que al final todos los clientes van a adaptarse a la tecnología? ¿O habrá un reducto ahí? A la segunda es muy fácil, absolutamente sí. Y, o sea, hace 20 años era imposible pensar que te vas a comprar un viaje o iba a comprar ropa o Amazon. Ahora es un bicho muy raro el que no lo haga. De momento, lo va a hacer seguro. Eh, el COVID ha ayudado en ese sentido. Y respecto a qué gana el cliente, bueno hay un estudio que leí hace poco en Estados Unidos que los clientes prefieren ir al dentista que al banco les hacen menos daño en el dentista que en los bancos. Los bancos o en los proveedores de servicios financieros. Yo creo que el cliente gana enormemente accesibilidad, 24-7, e información básica que necesita, puede consultar, puede acceder a muchas cosas. Quizás si tiene una duda puntual tiene que esperar al horario de oficina. Pero yo creo que cada vez, en la medida que la usabilidad va ganando y va mejorando, y afortunadamente ha mejorado mucho, pues... Eh, tendrá su contacto humano pero va a poder hacer muchas cosas eh, yo soy muy raro y a mí no se me ocurre ir a un banco en, en, en la vida, ¿no? en el sentido ¿para qué? sí que lo puedo hacer en internet a la hora que quiera y cuando quiera y puedo consultar mis datos o sea, no, no está en mi agenda eh, ir ahí eh, comprendo que hay gente que sí quiera para que le den un trato un poquito más, más personal, le explique las cosas pero creo que el y gracias además a que muchas entidades se lo ponen muy difícil a los clientes para entrar, porque dicen, no, no, hable con el cajero, meta aquí sus datos. Eso se hace complicado. El cliente sí quiere recibir un trato, que le expliquen las cosas, pero tampoco que le den mucho la paliza, ¿eh? Eh, que la gente quiere las cosas claras y sencillas. Hay cierto sector de la población que se ha revelado contra esto. Sí, ¿no? pero, pero... yo creo pero, que es cuestión de tiempo, me imagino. No, se va a revelar, bueno, en, solo como un dato anecdótico, en Finletic, eh, primero tenemos más mujeres que hombres cosa que es muy rara, pero tenemos el 55% son mujeres frente a 45 los hombres eh, tenemos muchos clientes de más, os te diría, un 30-40% de más de 60 años y tenemos un 10% de clientes de más de 65 años y uno de 95 años probablemente no lo lleve el señor salvo que esté hecho un toro, lo llevará alguno de sus hijos pero me refiero que, que ¿por qué no? O sea que... Nosotros en My Investor no, no lo compartimos. Sí. ¿eh? Lo estábamos hablando antes porque no, la había escuchado. Comentar. diferente tipo de cliente. Sí. nosotros, nuestra media es de 35 o 37 años, mayoritariamente hombres. Eh, y bueno, y una parte muy, muy interesante, eh, que no sé si lo veis vosotros, ¿no? El peso de las redes sociales, de los medios de comunicación financieros especializados, o sea, cada vez vemos ¿no? que, que tienen un mayor peso. Que yo, yo creo que ¿no? históricamente ¿no? Eh, los productos financieros pues, estaban igual reservados a una élite, a un banquero un asesor que te daba información, a la prensa en papel. Ahora yo creo que el acceso a esta información se está una vez más, que no me gusta la palabra, pero democratizando o abriendo, eh, cada vez vemos más figuras asesores online pues que hacen ¿no? eh, abiertamente, eh, comparten sus conocimientos online y luego pues, te, te ayudan en el asesoramiento, en la inversión. Y esto también es, es escalable, es económico y, y ¿no? ¿qué gana el usuario? Pues gana información o, el poder de, o la capacidad de poder tomar decisiones abiertamente. A mí me gustaría que, que las mujeres ahí tu, tomásemos, tu, tuviésemos un rol eh, mayor. Mm. Yo en Mayinvestor lamentablemente no, no lo veo, aunque sí que es verdad pues, que en el equipo somos eh, muchas mujeres e intentamos pues, de alguna forma incentivarlo, pero nos, nos cuesta. La realidad para nosotros es que hay más hombres que mujeres y, jo, y jóvenes. Sí. Eh, en esta democratización, sí. claro, si cada vez hay más empresas de tecnológicas o, por llamarle así, pero al final la palabra robo-advisor suena un poco mal. Eso existe hace muchos años. eso sí. Claro. Sí, ¿no es? sí. Están ¿creéis... en las esquinas. Exacto. ¿Creéis que eh, hay un riesgo de intrusismo profesional? Porque, claro, a veces tú te metes en Internet, quiero invertir y es difícil diferenciar el grano de la paja, ¿no? ¿Creéis que existe ese riesgo? Y si creéis que existe... ¿Cómo se podría atajar? ¿Qué se puede hacer para parar eso? Porque... Bueno... Cualquiera eh... de los tres. Sí. Los tres. Perdón, quería enlazar con lo anterior. Yo creo que una cosa muy buena que está pasando es que se está viendo un unbundling, una separación de servicios. Es antiguamente tú ibas a Movistar y te vendían el paquete completo. Hoy en día puedes elegir el canal de televisión de una, de una marca, la fibra de otra, el móvil de otro y otro tipo de cosas. Entonces, están separando los servicios. Gracias a la regulación que ya exige poder cuantificar al cliente lo que paga por cada uno de esos servicios, ya puedes comparar. Entonces, puedes tener un asesor con un custodio distinto, con un banco distinto... con un, O sea, puedes separar muchas cosas. Y eso le da información al usuario, que se va a beneficiar, de poder comparar peras con peras de todos tus proveedores. Entonces, dice, yo quiero un asesor. Sí, sí, pero es que no tengo que ir con el custodio y no tengo que ir con la cuenta corriente. Es que puedo tener un asesor por un lado, un custodio que busco y una cuenta corriente con lo que quiero. Y lo puedo enlazar todo junto y maximizar el servicio y el ahorro de coste. Eso con la regulación que teníamos antes no es posible. Hoy en día es posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que habrá un segmento muy pequeñito de la población que será capaz de hacer ese análisis, que lo habrá y luego aparecerá una empresa que te haga el análisis y te lo compare pues eso claramente está ocurriendo y es accesible. Entonces, ya tenemos como usuarios más información y más capacidad de tomar decisiones. Luego, como todo en Internet, tienes que ir a buscarlo y filtrar. En Internet hay mucha información, pero no hay inteligencia. Te la tienes que construir. Claro. Y perdona la pregunta, que me, que me he quedado con la otra. No, no, no, pero tienes razón. En Internet hay mucha cosa, hay que tienes tu responsable también. Ah, en, ¿no? cuanto, de... en cuanto al intrusismo, es muy fácil. Eh, cuando te vas a comprar una casa, hay intrusismo, porque si el mercado sube, hay muchos apis en todas las esquinas, y el mercado de inmobiliario cae, los apis desaparecen. Pues, sí, o sea pues, que al ser una, una actividad regulada ¿no? y restringida a los que solo la pueden hacer, a veces existe el riesgo de. Pues, bueno, vale. Pero bueno, Pero Carlos, tienes, ha que, estar, siempre, tienes ¿no? que estar regulado, tienes que tener una cierta experiencia, te puedes entrevistar, puedes mirar la web, puedes mirar las redes sociales, puedes pedir referencias. Pues como haríamos para comprarnos una lavadora. Yo no sé mucho de lavadora, pero si me tengo que comprar una, pues eh, ya nos dicen que cortemos, pues le preguntará el que salga. Bueno, ya, eh, para ir acabando, que eh, me dicen que acabe, que queda un segundo. Bueno, os iba a pedir una pequeña conclusión, pero yo creo que no hace falta porque... A Fernando le queda una conclusión. Estamos final, ¿no? ya fuera de tiempo, eh, una pequeña conclusión de, bueno, de lo que aporta, pero bueno, yo creo que está ya todo dicho, ¿no? De, de, ¿No? ¿No queréis añadir nada? Bueno, yo lo, la, primero creo que es importante relacionando con el tema de la, del intrusismo, es importante eh, estar aquí. SEAFI es importante. Una asociación que realmente se haga fuerte, eh, que diferencie quién está y qué es lo que hacemos y, que promueva este tipo de iniciativas donde se hable de la tecnología con diferentes vertientes eh, eh, y con compañías siempre independientes que estamos obligados a hacer cosas por las que el cliente pague, ojo, eh, porque si no no estaríamos aquí, creo que ya es eh, sano. Si todos hablamos de la importancia de la tecnología es que habrá algo ahí eh, que, que, que es bueno para todos, incluso para el cliente, porque al final si el cliente no paga, como digo, aquí no estamos. ¿no? Pues muchísimas gracias por participar ¿eh? y a ver si la tecnología sigue expandiéndose. ¿sí? ¿Eh? Seguro que sí. Gracias. Ah, sí, gracias, eso. Ah. Eso. gracias.